Hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es Rosa María Almanza y bueno pues, os agradezco que hayáis venido acudido aquí a esta tarde a, este, a esta conferencia eh, de Juan Luz González a la que queremos analizar ¿no? la, pues, la situación real que se vive en Siria. Eh, quiero agradecer también a, bueno, a las organizaciones convocantes del acto, así como al Círculo Juan XXIII, bueno por pues habernos cedido su espacio y por, por haber trabajado esta tarde aquí para que esto fuera posible. ¿no? Y también quiero agradecer eh, especialmente a, a Ernesto Molina y a... Y a Pedro Urbano por su iniciativa, y su empeño por, por que este acto tuviera lugar, por su trabajo y por el ofrecimiento que me hicieron para que pudiera presentarlo. Y naturalmente al conferenciante que ha, ha, ha hecho su viaje desde, desde Cádiz esta tarde para poder estar aquí con nosotros. ¿no? Eh, voy a hacer una breve presentación de, de Juan Lu, eh, a grandes rasgos su, su trayectoria, su, eh, su trabajo. Eh, voy a. ...hacer una, por mi parte, una breve reflexión... Pues, ...con ojos de historiadora, que es mi, eh, que es mi profesión... Pues, de, de unos minutos nada más, y después le daré el paso... ...y si os parece, pues después, eh, planteamos un, un espacio de debate... ...de un, un rato, pues, donde podáis intervenir... ...hacer vuestra, vuestras preguntas, vuestra, bueno, pues, vuestras reflexiones, eh, etcétera, ¿no? Eh, bueno, eh, Juan González comienza a militar en, en ecologistas en acción, la doble vertiente pacifista y ecologista, y su sensibilización con el tema de Oriente Medio viene fundamentalmente a partir del, del no, del sangrante problema palestino. ¿no? Y eh, más tarde se adheriría al grupo internacionalista Ojos por la Paz, ¿no? que posee su origen en... ...en la protesta, ¿no? en el posicionamiento contra la agresión de, de la OTAN... ...apoyada por, por Naciones Unidas hacia Libia en, en 2011, ¿no? Actualmente lleva una, una labor, una activa labor de investigación, análisis y contrainformación... ...y tan necesaria, ¿no?, especialmente relativa a todo el ámbito de Oriente Medio... ...Siria, Palestina, Yemen, etcétera, y también en, en Latinoamérica... Con, participa habitualmente, bueno, es eh, analista en, en medios internacionales como están TV o, o RT y más esporádicamente con algunas, bueno, pues algunos medios radiofónicos como Radio Burbuja o alguna radio latinoamericana. Y También se sirve de un blog personal, eh, Bits Rojo y Verde, cuyos artículos pues, nutren a su vez pues, otros medios de contrainformación como No 50 o Revivión. ¿no? Eh, ...creo que básicamente esto te define, sí, sí, sí. ¿no? Sí. Eh, bueno, somos conscientes, ¿no? de, la, de la importancia de, de esta labor... Eh, bueno, pues activa, comprometida... ...que hace gratuita y desinteresadamente, ¿no? Y que no es tan útil a, a otros... Como, ...como, por ejemplo, puede ser mi caso... ...que doy, que doy docencia en Historia Contemporánea... ...para, para nutrirnos de verdadera información... ¿no? ...de lo que está ocurriendo, porque para ello los medios... Eh, ...los más medias pues realmente no hacen sino censurar... ...y deformar permanentemente la realidad... ¿no? ...y como decía antes pues bueno me voy a permitir... ...unos minutitos nada más para hacer una, una reflexión... ...sobre lo que a mi entender es un paralelismo inquietante... ...que se está produciendo actualmente... ...entre la situación actual y la eh, situación que se vivió eh, en Europa... Eh, previa a la Primera Guerra Mundial, de lucha despiadada entre potencias para la conquista de espacios, eh, de zonas de influencia, de recursos vitales para el planeta, ¿no? sirviéndose de peones, de, de potencias intermedias, de imperios en descomposición, como podía ser el imperio otomano, ¿no? para hacer valer eh, sus derechos. ¿no? Eh, hoy creo que nos encontramos en una situación muy parecida y es importante que seamos conscientes de ello porque este fue el primer principal problema o el principal problema antes de 1914 que llevó al mundo a, a la catástrofe y eh, no solamente a la Primera Guerra Mundial sino también a la Segunda, porque en el origen de la Segunda Guerra Mundial no que cabe duda que se encontraba una crisis capitalista eh, ...clásica, una crisis de superproducción... ...como fue la, la crisis de 1929... ¿no? Eh, ...que estalló en, en Estados Unidos... ¿no? ...hoy, pienso que tras la caída de, del muro... ¿no? El, derrime, ...el derrumbe de los sistemas socialistas... ...bueno, pues el modelo capitalista... ...el llamado de libre mercado se ha hecho... ...nuevamente hegemónico... ...no hay eh, potencias significativas que le puedan... ...hacer frente y... Paradójicamente, cuando se nos vendía que, bueno, que iba a venir una situación de estabilidad, de prosperidad, eh, de crecimiento sin límites, de mm, progresión del sistema democrático que permitiría pues, una convivencia pacífica entre las naciones, nos encontramos con una lucha sin piedad entre potencias pues, del, mismo, del mismo modelo económico. porque ...esta competencia no hay que olvidar que se produce siempre... ...entre países integrados todos ellos en la economía de mercados... ...algo muy contadísimas excepciones ¿no? Se trata pues desde mi punto de vista de conflictos internos al propio capitalismo... pues ...ya que desde hace ya mucho tiempo se ha obviado cualquier tipo de, de planificación... ...por tanto una situación a mi parecer de regresión histórica en el que se reproducen esas dinámicas del, del pasado, que se encuentran bueno, la lucha de potencias jerarquizadas a su vez en función de su poder e influencia, y en el que se ataca a los eslabones más débiles de la cadena. Son aquellos países que por alguna razón suponen pues, un estorbo, una molestia, un obstáculo y, eh, bueno, puesto que ya no existe el enemigo comunista de la Guerra Fría, pues... Eh, ...las excusas para, para atacar a estos países... ...pues tienen que ser cada vez más sofisticadas... ...y muchas veces más difíciles de, de hacer colar... ¿no? ...se nos habla así muchas veces pues de dictadores feroces... ¿no? De, ...de procesos nacionalistas en marcha muy peligrosos... ¿no? ...este proceso eh, pienso que mm, comienza a ser debatente... ...cuando cae el muro de Berlín... ...con la descomposición de la Unión Soviética... Eh, ...con la caída de la URSS... ...pues inmediatamente se produce una descomposición... ...de aquellos territorios que la habían constituido que empiezan a enfrentarse mutuamente eh, inmediatamente entre sí ¿no? y, y sus recursos se ven completamente expoliados y, y también eh, eh, empieza el proceso en el propio Oriente Medio con la destrucción de Irak eh, en la primera guerra del Golfo. ¿no? Se pretende, por tanto, eliminar regímenes, países que han resultado molestos fundamentalmente por una razón, porque querer, querer tener eh, potestad, autonomía en la gestión de sus propios recursos. Eh, nacionales, como ha ocurrido, por ejemplo, con, con Irak, con Libia o con el caso de, de Siria. ¿no? Eh, se les, como ocurría en esa época anterior, a 1914, se les elimina con diferentes excusas, aunque no constituyan una amenaza realmente ni un cuestionamiento serio a las dinámicas propias eh, de la economía de mercado en el que todos ellos están insertos. ¿no? Y para esto se emplea cualquier tipo de medio. Todo, todo vale para la... ...el fin principal de este mundo que es la acumulación permanente y creciente del capital... ...que no es otro el, el fin de, de, de, de, todas esta, de todas estas sociedades, ¿no? de, de, de, toda, de todas estas manipulaciones y, y enjuagues... ¿no? Eh, se emplea cualquier medio, desde la manipulación o la censura mediática hasta la utilización eh, de fuerzas que pueden volverse hostiles hacia el propio occidente, como es el, el caso del fundamentalismo islámico, al que se comenzó a alimentar profusamente pues, desde, eh, bueno, desde que se quiso atacar precisamente a un régimen socialista en Afganistán alrededor del año 1978. ¿no? De esta forma nos encontramos con un Periodo que media entre 1917, que la Revolución Rusa, y 1991, en el que se descompone eh, la propia URSS, que es realmente un periodo breve históricamente, muy breve, un, pre, un breve paréntesis histórico de apenas 70 años, eh, tras el cual el sistema capitalista, escudado en su ropaje democrático, ha vuelto a, a lo que es su esencia, ¿no? a lo que es su dinámica inexcusable, que es eh, la, la competencia por los mercados, los recursos humanos y naturales. Eh, del planeta concebidos como meras mercancías. ¿no? La toma de conciencia de, de este paralelismo histórico, de, de esta repetición ¿no? de procesos, creo que es un necesario ejercicio que debe hacer la izquierda de memoria histó histórica también en este año. Y confiar, como muchas veces ocurre ¿no? en el, desde mi punto de vista, también en el ámbito de la izquierda, ¿no? en el modelo económico y social que, que se estableció en Europa y Estados Unidos en eh, los llamados 30 gloriosos años del capitalismo, aquellos que mediaron entre el final de la Segunda Guerra Mundial, la crisis de los 70, ¿no? el tan cacareado llamado estado del bienestar, ¿no? eh, tenemos que ser conscientes que, que ese recurso fallido, ¿no? que ese modelo, aparte de sus limitaciones, solo podía venir del papel de sindicato, entre comillas, ¿no? que ejercían los, papel, los países del este ¿no? en Occidente con quienes estaban abiertos a competencia. Y tampoco podemos olvidar los gravísimos costes que tuvo ese, ese modelo de desarrollo eh, en el tercer mundo, tanto desde el punto de vista de la agresión medioambiental como humana y económica, ¿no? Por la dinámica que ese mismo modelo supone estar instaurado en, el, en la dinámica de la mm, superproducción y el consumo, ¿no? Por lo tanto, eh, creo que olvidar esto es un síntoma claro, ¿no? de, de ausencia, de falta de conciencia, de memoria histórica, como es esto de olvidar este... Repetición de, de escenario mundial de competencia entre potencias que, que ya llevó a dos grandes guerras mundiales catastróficas y que desde luego está llevando a la catástrofe también a pueblos enteros. Muchas gracias. Te doy la palabra, Juan. Hola, muy buenas tardes a todas y a, a todos. Eh, en primer lugar quería agradecer a, a las organizaciones que, que han montado esta, esta charla, eh, porque la verdad es que hay pocos espacios como, como estos donde se pueda hablar con, con libertad, con, con el tema por ejemplo, que nos trae aquí a, a colación hoy. Gracias a Ernesto, gracias a Izquierda Unida, gracias al PC, a Podemos y no me olvido obviamente de, de la TEIA. Eh, por el esfuerzo que han hecho en, en la difusión de, de, de este acto y, y que, bueno, que realmente ha tenido eh, un eco eh, bastante aceptable para los tiempos que corren y eh, encantado de estar aquí. Y encantado también por, por otros motivos eh, eh, Rosa ha dicho que, que pertenezco a Ojos para la Paz y Ojos para la Paz es una organización internacionalista que ha estado eh, bastante vinculada casi como alma mater de la organización del primer encuentro del, del movimiento de apoyo a Siria, del MAS. Y la verdad es que eh, fue una pena porque la, la idea de, de ese encuentro, que sucede hace a, a, aproximadamente hace un mes, un mes y pico, eh, el sitio en el que se iba a organizar iba a ser Córdoba, eh, por motivos muy obvios, ¿no? por la, la cercanía entre, histórica entre Córdoba y, y Damasco. Eh, ...por el significado ese que, del hermandad que, que, que tenía esta, la elección de esta ciudad... ...pero al final, eh, aspectos logísticos había también algunos eventos importantes en Córdoba en esa fecha... ...iba a ser bastante difícil alojar a la gente que venía de, de fuera... ...y se decidió pues llevársela a Madrid... Y la verdad es que para mí ha sido una sorpresa eh, esta invitación y el sitio de esta invitación porque realmente eh, en ese primer encuentro del Movimiento de Apoyo a Siria, el Juan 23 iba a ser el, el encuentro de, de prensa en el lugar de, en el que se iban a hacer los talleres, unas exposiciones que estaban preparadas para, para el patio de fotografía de la Siria del antes y del después. Y entonces, bueno, eh, mira por dónde es eh, conocido este, este lugar. Y, ...y bueno, antes de, de venir había hablado con alguna gente del, del MAS... ...y me habían dicho que teníamos que recuperar la idea de organizar algo... Eh, ...por el pueblo sirio en, en Córdoba... ...y que al más mínimo apoyo eh, que tengamos para el tema de logística... ...creo que podemos contar con un plantel importante de personas... ...de analistas y de personalidades... Eh, ...para que en vez de una charla de, de una hora, de hora y media... ...pues tengamos una jornada, eh, una jornada completa... Eh, ...con un montón de, de actividades distintas... ...que creo que el escenario más, más idóneo eh, era Córdoba... Se me veía a la cabeza un acto que, que teníamos preparado, que era desplegar una gran bandera siria por el puente romano, de un lado a otro, del de Guadalquivir, como uno de los actos eh, de la, para fotos, ¿no? de esos que se hacen memorables, que, que se quedan en la retina siempre puestos, y no descartamos digo, eh, hacer algo aquí. Eh, el movimiento de apoyo a Siria va a tener una delegación en, en Andalucía había gente de aquí trabajando por, por este tema y, y retomaremos esto y a ver si antes de fin de año o a principio del año que viene eh, volvemos con una, un gran acto realizado, con una jornada o con un, algún seminario o, o lo, que, lo que pueda surgir eh, de la gente que se apunte a organizar esto que de aquí lanzo ese, ese antuelo a ver, a, a ver cómo, cómo podemos hacerlo Bien, eh, la verdad es que en una hora o hora hay algo que, que tengamos, no se, no se puede dilucidar eh, todo lo que sucede en, en torno a Siria. Son seis años o seis años y pico ya de guerra, han pasado muchas cosas, eh, hay muchísimos actores, muchísimos intereses y es ciertamente complejo que, que podamos abordar eh, todo aquí en una simple charla y en un coloquio o debate que podemos tener posteriormente. Pero, eh, como decía Rosa antes, yo me dedico un poco a la contrainformación, a la información alternativa, a combatir eh, a los medios eh, corporativos, a los mainstream media, ¿no?, como dicen en Estados Unidos, la gente que se dedica a estas cosas. Y, y bueno, yo me quedaría muy contento con que, después de, de este rato, eh, se haya podido sembrar una semillita, eh, al menos… ...de desconfianza de los grandes medios de comunicación... ...una semillita eh, que, nos, que nos obliga un poco a leer entre líneas... La, ...las informaciones que, que vienen... Y, ...y quizá que, que plante también esa semilla de la, de la desconfianza... ...realmente en las informaciones que nos dan... ...decía, hace poco tuve la ocasión de, de entrevistar... ...para uno de, de los medios con los que trabajo... ...a la histórica Nines Maestro... Eh, estuvimos hablando un poco de, del tema serio y dice, pero es que es muy fácil, es que la información que recibimos no es tal, es propaganda de guerra, cuando leímos un periódico, abrimos un periódico, vemos un telediario, escuchamos incluso a, a cadenas que se supone que pueden ser de izquierda un poco, más progresistas, realmente estamos escuchando propaganda de guerra, o sea, eh, eh, ...el 80, al 90% de, de lo que, de lo que, de lo que lo dicen es simplemente mentira, es, es manipulación, es propaganda interesada con un fin muy concreto. Y es que eh, las guerras habitualmente, eh, sobre todo desde la guerra de Irak, que, donde la movilización mundial fue absolutamente brutal... Se llegó a decir, yo recuerdo los titulares, cuando las grandes manifestaciones, las más grandes que se habían hecho en la historia de nuestro país muchas veces, o de otros muchos países, se decía, ha nacido un cuarto poder, y el poder es el poder de la opinión pública. A partir de ahora, nada será igual, nadie nos podrá mentir para volver a invadir pueblos, a destrozar o a robar recursos naturales. Pues bueno, eh, Estados Unidos aprendió muy bien la lección. Nadie se había creído lo de las armas de destrucción masiva, nadie se había creído... Bueno, algunos, algunos sí en su momento, pero, pero hicieron el más absoluto de los ridículos enseñando esa probeta en la ONU, eh, ese Colin Powell creo que era absolutamente eh, rojo, de sabiendo que estaba mintiendo, que todo el mundo sabía que era mentira, ¿no? Eh, pero le obligaron a hacer ese teatro eh, para intentar convencer a la gente… Eh, eh, en ese momento, prácticamente todo el mundo, en España, fue una manifestación absolutamente brutal, e incluso el, el SOE estaba en una postura pacifista que luego eh, no, no ha seguido profesando, pero eh, había una, una opinión pública poderosa eh, que se enfrentaba a esa desinformación de esos medios de comunicación que, que generaban esos consensos previos necesarios para montar una guerra. Eso lo ha estudiado muy bien en la teoría de la propaganda Noam Chomsky con, con Harman, eh, diciendo que, eso, que para montar una guerra primero hay que eh, crear un consenso para que todo el mundo crea que esa guerra es necesaria. En ese, en ese momento se intentó eh, hacer, pero falló. ¿Pero qué ocurrió? Que Estados Unidos no podía volver a hacer ese ridículo mundial, no podía volver a, a pensar que todo el mundo iba a seguir desconfiando de lo que nos decía. ...y lo primero que anunciaron fue la creación de una especie de, de institución... De, ...de la administración para vender propaganda para poder hacer sus guerras. Claro, en el momento que eso se filtró en la prensa fue otro escandalazo... ...la gente estaba absolutamente activada y volvieron a protestar... ...de, de, de que por qué el gobierno de Estados Unidos iba a mentir... ...sobre todo a sus ciudadanos, a, a que metieran a, a la gente de Europa... por pues les daba un poco igual, pero a sus ciudadanos... ...eso está protegido por la Constitución y se montó la, un, un, un, otro pollo nuevo... ¿no? Pero curiosamente, eh, eh, a los pocos días se desmiente eh, que se había creado ese, ese instituto de propaganda y mucha gente decía que ese desmentido era el primer acto eh, público de ese instituto. O sea, que lo primero que hizo ese instituto es de decir, desmentir su existencia para, para seguir actuando. Bueno, eh, la, la frase que, que os he puesto en este momento... ...es de, del fundador de, de, o del líder de Wikileaks... ...y es que todas las guerras es necesario comenzarla con mentiras... ...así que solo la verdad podrá traernos la paz... ...básicamente es lo que intentamos hacer aquí... ...no es que eh, eh, nosotros tengamos la, la absoluta verdad... ...que esa, pues no, la, no la tendrá nadie y no podemos ser... ...hay que ser un poco humildes... ...pero eh, obviamente lo que sí vamos a hacer en este, en este tiempo que entra... ...es un pequeño ejercicio de demostrar dónde están... Eh, ...todas esas mentiras con las cuales eh, se ha justificado esta guerra... ...si me permitís, eh, antes de, de comenzar me gustaría que vieseis un vídeo de, de... ...un minuto escaso, un minuto veinte segundos... Eh, ...donde una religiosa... Sor Guadalupe, quienes habéis, hayáis seguido el tema de Siria... ...imagino que la habré visto, tiene... Carita la ha movido, ella a es argentina... ...estaba viviendo en, en Alepo... Y, ...y cuando ve lo que los medios de comunicación... ...están diciendo sobre lo que pasa en Alepo... ...ella se indigna y, y prácticamente... ...se ha hecho conferenciante... ...está, está por todo el mundo eh, diciendo... ...las verdades del barquero que nadie... Eh, ...es capaz de poner en ninguna televisión... ...oficial ni en ninguna radio eh, corporativa... Eh, hablamos con Sol Guadalupe para que viniera para acá, eh, está deseando venir a Andalucía, simplemente había que buscarle un hueco, no pudo estar en Madrid en el encuentro del Movimiento de Apoyo a Siria, pero eh, está dispuesta a venir a Andalucía y ya tiene algunos compromisos ineludibles donde dar alguna conferencia y si encontramos el grupo adecuado, pues podía, podía pasarse también por Córdoba eh, para hacerlo. Digo, pongo un, un minutito escaso de Sol Guadalupe contando lo que pasa en Alepo, cuando, fijaron a finales del año pasado lo que pasaba, lo que sucedía en Alepo era eh, una masacre humanitaria brutal, estaban matando a miles de personas que estaban cercadas, eh, los hospitales de Alepo estaban, eh, el último hospital había sido derruido, no había ningún médico en Alepo, los niños estaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y vamos a contrastarlo con lo que dice esta religiosa. No, no solo eh, eh, hay muchas más religiosas trabajando en, eh, en Siria que nos han contado lo mismo, algunas pertenecen incluso al colectivo de Ojos para la Paz como Solacnes de la Croaz, que está en Malula y que preside el Instituto de Reconciliación de Siria. Pero eh, es interesante escuchar esta opinión, yo digo, muy, muy breve y además está sustitulada por si acaso. terroristas, eh, son grupos mercenarios, grupos pagos, es decir, los que están financiados... Pagos, es decir, los que están financiados... No poner... ¿Te ha ido bien? Sí, sí, ha ido bien, perfectamente, hasta ahora. Terroristas, eh, son grupos mercenarios, grupos pagos, es decir, los que están financiando. No es guerra civil lo que pasa en Siria, no es el pueblo levantado contra el gobierno, eso es una mentira de quienes llevan adelante esta guerra y utilizan y manipulan a los medios y a la información para que en Occidente la gente crea que esto es el pueblo sirio peleando en la calle, ¿no? ¿Quién es? Son grupos armados de fuera de Siria, grupos terroristas eh, son grupos mercenarios, son grupos pagos es decir, los que están financiando esta guerra países de Medio Oriente como Arabia Saudita y los países de Occidente que están apoyando a los rebeldes están apoyando en definitiva al terrorismo por eso justamente lo de basta de vender armas basta de vender armas a la oposición moderada porque la oposición moderada no existe y nunca existió eh, la única defensa del pueblo sirio en estos cinco años la única defensa ha sido su propio ejército nacional y ahora últimamente Rusia yo hablo de lo que yo he vivido de lo que yo he visto con estos ojos que tengo acá bueno, eh, fijaros el, el discurso de, de Sor Guadalupe. Dice mmm, dos cosas fundamentales. Eh, no hay una guerra civil en Siria, no es una facción del pueblo sirio luchando contra otra facción del pueblo sirio, sino que son el pueblo sirio y su ejército luchando contra los terroristas, apoyados por un montón de países. Y, segunda cosa, no existen esos rebeldes moderados de los que tanto habla eh, eh, la Unión Europea y fundamentalmente Estados Unidos. Eh, esto esto esta, esta minuto y poco desmonta una, de una mujer una, que vive en, en Alepo, que tiene una, una escuela en Alepo eh, de chicas, tiene un bloque que mantienen eh, desde su congregación. Eh, ...prácticamente a diario y te muestra la, la forma de vida de, de, la, de la zona liberada de, de Alepo... ...y afortunadamente desde diciembre todo Alepo está, está liberado... ...ya no quedan terroristas en, en Alepo... ...pero se nos vendió como eh, la mayor catástrofe humanitaria de, de, de los últimos años... Eh, ...durante los aproximadamente tres, cuatro primeros años de la guerra... Eh, ...la manera más fácil de buscar contrainformación... ...distinta a lo que nos vendían los medios de comunicación occidentales... ...era... Eh, ...el portal del Vaticano... O sea, en ese momento... Eh, ...el portal de las misiones de, de, de, del Vaticano... Eh, ...daba información de lo que estaba pasando... ...en todos los pueblitos de, de Siria... ...donde llegaban eh, los yihadistas... Los, ...los terroristas, apoyados por Occidente... ...como decía ella, desde... Eh, ...desde Afganistán, estaban haciendo lo mismo... ...pero al principio eh, no existía el, el Estado Islámico... ...solamente, o el Daesh, o, o el ISIS... Eh, ...solamente existía eh, frente al Nurra, que es, que, que es la sección eh, local de Al-Qaeda... ...entonces cuando Al-Qaeda era la que estaba luchando contra el gobierno sirio... Eh, ...cortando cabeza a los, a los misioneros, eh, eh, violando a la, con una fatua una, que habían proclamado en Arabia Saudí... ...que se podían violar a, a las cristianas eh, por, los, por los yihadistas... Eh, cuando sucedía eso, ningún medio prácticamente del, de Occidente lo publicaba. Solamente había que ir al, al Vaticano y, para enterarse un poco de lo, que, de lo que estaba sucediendo. Claro, ellos eran sensibles porque eran eh, la, la población que más sufría el avance de los yihadistas. En ese momento, eh, cuando alguien bombardeaba a Al-Qaeda, no era Al-Qaeda, era población civil. Eh, los terroristas de, de, de Al-Qaeda, población, eh, muchas veces eran extranjeros, en una buena parte, eh, eran eh, civiles sirios. Y entonces, eh, durante varios años, hasta, hasta que se desgaja eh, de, de Al-Qaeda, del frente al Nura, se desgaja eh, el Daesh, el ISIS, el Estado Islámico, eh, que ya empiezan a, a trabajar con medios eh, de difusión eh, muchísimo más potentes, que parecen eh, propios de, de Hollywood, hasta entonces, eh, prácticamente nadie se hacía eco de las matanzas que estaban que estaba sucediendo en el país, ya digo, salvo, salvo los cristianos. ...así que bueno, por eso es importante el testimonio de esta, de esta religiosa... Y, ...y de otras que, está, que están allí, que, que nos han eh, ayudado durante, durante muchos años... ...prácticamente en solitario, a saber qué estaba eh, sucediendo en el país. Nosotros fuimos invitados por la agrupación de internacional de estudiantes sirios... ...a conocer lo que estaba pasando en el país al principio de la guerra... ...teníamos un viaje organizado de, de activistas de toda Europa, pero fue en el 2012 pero cuando eh, el viaje quedaban semanas para hacerlo, el Gobierno Sirio dijo que no podía atender nuestra seguridad, que, que estaba absolutamente desbordado en muchísimos frentes y que, que íbamos bajo nuestra absoluta responsabilidad y entonces desistimos de, de ir, aunque ahora mismo se está, se está preparando eh, una nueva eh, intentona de, de visita para que los activistas por la paz eh, podamos acercarnos a a Siria a ver de primera mano lo que está sucediendo bueno, la conferencia se llamaba eh, Cazando mitos, desmontando las mentiras de la guerra contra Siria por eso, no es una guerra civil, es una guerra contra, contra Siria y que está liderada por más de 50 países. O sea, que, que Fijaros, eh, si, Siria lo que tiene que estar o lo que ha tenido que estar eh, aguantando durante estos años, porque aunque eh, Occidente no haya estado interviniendo directamente como se hizo, por ejemplo, en, en Libia, gracias a que el Consejo de Seguridad de la ONU. Eh, no dejó que esta vez que se engañara con una falsa protección de, de manifestantes que luego eh, llevó a, a la destrucción completa de un país, entonces se están utilizando eh, a países interpuestos eh, y sobre todo al ejército de, de los terroristas para, eh, para atacar al país. bueno pues ...voy a ir poco a poco analizando eh, cada uno de esos mitos... ...con los cuales se ha eh, montado eh, esta, esta historia absolutamente artificiosa... ...sobre la guerra contra Siria. El primero de ellos eh, son la, las revueltas espontáneas. O sea, todo el mundo, el, el, el discurso, eh, lo que está en el imaginario colectivo... ...es que eh, esto es una primavera árabe. Una primavera árabe donde la gente que está harta de sus dictadores... ...pues se levanta... Eh, ...pidiendo más libertad... Eh, ...esta gente hace revueltas pacíficas... ...democráticas, etcétera... ...luego el dictador... Eh, ...supuestamente... Eh, ...actúa contra esos manifestantes... ...no les deja ninguna otra opción... ...de expresar su descontento en las calles... ...y entonces... Eh, ...no tiene más remedio que tomar las armas... ...cuando toma las armas en una guerra desigual de unos guerrilleros contra un Estado, estos son machacados, y entonces pues, piden apoyo eh, a Occidente, eh, y claro, Occidente, por una cuestión puramente humanitaria, no tiene más remedio que ayudar a, a esa gente a liberarse de ese dictador para eh, proclamar una democracia en el país, como la Gana, ¿no? por ejemplo, como la Libia. Pero bueno, eso da igual. Bueno, eh, vamos a ver cómo se monta una revuelta espontánea, entre comillas, claro. Mira, eh, Estados Unidos ha intentado, desde la fundación de, de Siria, dar como cinco golpes de Estado eh, eh, para cambiar el signo de, del gobierno que se hace allí una vez que se libran de la azote colonial. No quiero irme muy atrás. Eh, simplemente voy a, voy a hablar de, de, de, desde el año 2000 hacia adelante. Ahí eh, están los planes del de, de, de, de nuevo Oriente Medio eh, que se hacen también en los años 50, etcétera, etcétera, Pero mira, el, la Syria Accountability Act eh, es, una, es una la prueba del Parlamento en diciembre, del Parlamento del Congreso americano en diciembre de 2003 y eh, supone la eh, programación de sanciones contra, contra Siria sanciones económicas sanciones petroleras e incluye eh, que su brazo armado en la zona de Israel eh, le, tenía unas instalaciones nucleares que son destruidas eh, al poco ¿no? en este momento es cuando ya se hablaba de la, del famoso eje del mal ¿no? entonces en ese momento cuando se proclama el, el acta eh, contra Siria Siria ya está en el eje del mal y ya empieza a, a tener eh, todos los focos puestos sobre, sobre Siria para preparar una guerra eh, cuatro años más tarde eh, el general Wesley Clark que fue un comandante de las fuerzas de la OTAN en el comandante principal de la fuerza de la OTAN en Europa eh, comentó, en, ha escrito algunos libros, ha, eh, ha dado algunas entrevistas y llegó a decir que después de los ataques del 11 de septiembre eh, Estados Unidos iba a invadir, a tomar siete países en cinco años. Estaba Irak, estaba Siria, estaba Sudán, estaba Libia. Etcétera, etcétera, y el premio gordo de toda la película no era otro que Irán, que es el A por Kim Ban, o sea, que Siria, hay que destruir Siria eh, porque cuando atacan a Irán tenemos que, que tener cubierto todos todo los, los flancos, sobre los flancos de Israel. Eh, entonces había que acabar con Hezbollah que estaba en, está en el Líbano, había que acabar con Hamas en Palestina y había que acabar con, eh, con Siria. Una vez que, que todos los países alrededor estén controlados por Estados Unidos-Israel, pues nos podemos permitir atacar a Irán sin que se, eh, haya una respuesta eh, importante por parte de, de, de nadie contra, contra Israel. Bueno, pues y Clark, general de la OTAN, nada sospechoso de ser alternativo ni de ser nada extraño, lo soltó en 2007, está grabado, los vídeos están ahí. Eh, si entráis en mi página web, eh, digo, he, puesto, he elegido un par de vídeos eh, mínimos pero esto está en todos, podéis, podéis eh, bajarlo y, y escucharlo, está en este caso subtitulado. Pero vamos a Wikileaks, que, que por algo lo he puesto esa frase de Julian Assange eh, al principio. Cuando Wikileaks saca una de las filtraciones importantes, que es la de eh, la CIA la sombra, ese, ese ejército mercenario que cuando Estados Unidos no puede meter a sus soldados o a sus agentes, pues contrata para, para hacerlo, que eran los papeles de Stanford. Pues ahí ya sale que, que Estados Unidos lleva al menos cinco años antes de que eh, comience la guerra contra Siria, lleva financiando a la oposición. Eh, financiar la oposición supone montar un canal de televisión, Alvarada TV, se llamaba, no se, llama, se llamaba, supone pagar a muchos periodistas, formar a muchos periodistas. ...y eh, formar cuadros, eh, que eso lo hacen muchas instituciones... ...como las que preside George Soros y compañía... ...formar cuadros para el futuro del país... ...para tener a gente eh, controlada... ...para que pudieran eh, gobernar el país... ...cuando derrocaran a, al gobierno sirio actual... ...al régimen, como ellos dicen... ...y eh, también eh, estaban formando a, a gente especialista... ...en guerrilla urbana... en atentados, etcétera, etcétera. Este guión que he comentado no es un guión no es nada nada nuevo, y por ejemplo en Ucrania se reprodujo punto por punto. Ah, y además con, con el propio George Soros eh, metido ahí eh, como de, de los primeros, ¿no? Y además también eh, la jefa de, de Europea, eh, Europea o sea, para Opciones con Europa, Victoria Nuland, dijo que se habían gastado creo que eran, no sé si eran 20 millones de, de, de no, perdón, eh, eh, sí, 20 millones de dólares en unos poquitos años para, para, para montar todo esto. Bueno, pues ya Wikileaks con los papeles oficiales eh, de cables que se cruzan con el Gobierno, con la gente de Stanford, etc. Y ya dicen que se habían gastado un montón de millones en, en financiar a la oposición. Eso de que era una revuelta espontánea que sale porque hay, falla el trigo un mes o un año con el cambio climático. Y ya, wow, se apunta a la revolución. Ahora ve la primavera, pues me, me temo que, que es difícil de creer. Pero bueno, en, en otra filtración eh, del siguiente año, eh, ya no solamente eh, sale que había estado entrenando a esa posición y pagando a la posición, sino que es que ya había mercenarios americanos sobre el terreno dirigiendo el golpe de Estado. Y por primera vez aparece en los papeles la necesidad de montar eh, masacres contra civiles, lo no, eh, no que fuera muy difícil de, de saber quién la había provocado, eh, para culpar directamente al Gobierno, para deshumanizar a su Presidente y para volver a, a, a, a montar lo que se montó eh, en su día en, en Libia ¿no? en, en, o en otros países. Esto, les digo, está escrito, tenéis el cable de Wikileaks, está en mi página web. Eh, eh, quien quiera eh, aumentar la información no tiene más, más cosas que hacer. Pero mirad, ministro de Exteriores de Francia, Roland Dimas. 2009, dos años antes de que empiece la guerra, lo invitan eh, el gobierno de Londres para participar en una guerra contra Siria que se estaba fraguando. En ese momento era, eh, no eran los socialistas bueno, eh, que estaban hasta hace poco, eh, tenían un poquito más de, de integridad y en este caso se niegan a participar en esa, en esa guerra de agresión que estaba preparando el Reino Unido. Eh, Roland Ibar después a, a, bueno, después de esta historia de dimitir y de contar lo que ha contado, eh, también ha contado cómo lo han amenazado y cómo lo mal que lo ha estado pasando eh, por culpa de, de, de hacer pública este tipo de cosas. Bueno, eh, por último, esto va en plan secuencial, 2011, el, el embajador Robert Ford llega, eh, lo nombran flamante embajador en Damasco. Robert Ford viene de eh, estar trabajando para eh, Negroponte, que es el instigador un poco de, de la guerra eh, de los contras eh, contra Nicaragua, de, lo, de los grupos terroristas que estaban armando a Estados Unidos para acabar con la revolución sandinista en Nicaragua. Entonces, la idea, eh, ¿por qué se cogen, cogen a Ford? Porque querían repetir la historia de los contras nicaragüenses montando los contras sirios, los contras sirios. ...también son terroristas y en este caso no son de extrema derecha... ...como los de Ucrania, como los de eh, Nicaragua... ...pero son yihadistas que eh, a falta de extrema derecha... ...o de la política tradicional eh, burguesa occidental... ...pues eh, es más fácil encontrar a esos yihadistas... ...que han estado moviendo desde la guerra de Afganistán. Pues bien, eh, curiosamente también tuve la oportunidad... De, ...de hacer un programa sobre Siria y, y hablar con, con el con el único periodista español que lleva más de 10 años viviendo en, en Oriente Medio, que nos informa para el periódico público, que es Eugenio García Gascon, no sé si lo conocéis por la, las crónicas que, que escribe, escribe un blog en público que se llama Balagán, etc. Y me contó que, que, estando en esa época, cuando llegó Robert Ford, pues se dedicó a activar células durmientes de, de yihadistas que ya estaban preparadas tiempo antes. Entonces este tuvo una, una serie de, de, de visitas a un montón de, de lugares eh, e incluso tuvo la osadía de irse a Homs, una de las ciudades donde empieza la, la revuelta, con el embajador eh, inglés y se meten en medio de la cabecera de las manifestaciones, ¿no?, como hicieron también en la plaza de Maidán en Kiev. Bueno, pues este, este, este señor cuando llega ya es el inicio de, de, de la guerra, pero eh, como idea central… Esto no nace porque hay un año de sequía, esto no nace porque eh, hay una política neoliberal que dice que estaba aplicando eh, la República Popular Socialista de, de Siria en, en aquel tiempo. Eh, esto corresponde a un plan premeditado de muchísimo tiempo atrás, eh, y muchísimo dinero invertido, muchísimos agentes trabajando, muchísimos mercenarios trabajando y luego pues, eh, llega un momento en que eh, ...todo eh, aflora justamente cuando llega a for. Mira, cuando hablamos de contrainformación, además también son palabras un poco de, de choque... ...las informaciones no se pueden esconder, todo, todo sale a, a la luz más tarde o más temprano... ...gracias a internet todavía muchísimo más. Lo que ocurre es que eh, eh, esa información aparece en un periódico, si es un periódico de papel... Eh, ...en la parte izquierda, la parte de abajo, donde nadie mira y en la parte de la página 50... Eh, de luego no aparece como titular en televisión, como entrada de un telediario, no aparece, pero todo, si se busca, prácticamente todo aparece. Mira, este es un recorte del Washington Post, eh, uno de los periódicos más importantes del mundo, si no el que más con el New York Times. Bueno, pues aquí dice que Estados Unidos secretamente ha estado apoyando a los grupos de la oposición, como han demostrado eh, cable de Wikileaks. O sea, la información existe, lo que pasa es que hay que buscarla y a veces, eh, claro, es más fácil abrir un periódico, te ves cuatro titulares y lo miras y tal. Para encontrar esto, pues a lo mejor hay que, hay que buscarse 30 o 40 periódicos y tener la habilidad o no sé qué de, de llegar hasta ahí. Pero eh, lo, lo quería poner, tengo unos cuantos ejemplos de esto para, para que veáis que, que eh, es información que bueno, te ha podido inventar el colega este que está aquí hablando pero que, que, que no, que está todo, simplemente lo que hay que saber es cómo, cómo se aislan a mí me jode por ejemplo el periódico público, ¿no? tengo muchísimos eh, compañeros y compañeras que trabajan allí que son gente absolutamente súper respetabilísima y que hacen unas crónicas alucinantes ya digo, el caso de Eugenio García Gascón, Nazanín Almanian, la iranía, hay un montón de gente que trabaja eh, eh, en el público sin embargo, tú te pones cuando, a leer las partes de opinión de público y dices, hostia, bordado Absolutamente coincide con la realidad. Sin embargo, cuando veis las noticias, cuando lees la noticia, pues dice todo lo contrario de lo que están diciendo to todos los colaboradores de, de Público. La cogen de una agencia, la copian, la pegan y la, y la sueltan caída. Sin ningún tipo de pudor. Ah, te das cuenta de que Público, que es un periódico de izquierda, más o menos, eh, resulta que eh, pertenece a Roures... Rowres, un antiguo trosco militante, que metido a empresario. Que tiene negocio de fútbol y tiene negocio de automovilismo con Qatar. Miratos Árabes tiene sedes allí y tal. ¿Qatar quién es? Pues Qatar es uno de los países que subvenciona la guerra de, de, contra Siria. ¿Qatar quién es? Qatar es quien, eh, además de pagar a los hermanos musulmanes, etcétera, para hacer la guerra, es quien es propietario de Al Jazeera. El canal de Al Jazeera es eh, el canal de propaganda más brutal que ha habido contra Libia, contra Siria, contra Irak, etcétera... Entonces tú dices, ostras, es que eh, si Reúrez quiere seguir con el Bain Sports, que, que lo tienen a media con, con los cataríes, con al Jazeera, etc., etc. Y, y negociando el Barcelona que pone aquí Qatar y no sé qué, pues tendrá que poner la información que le dice Qatar que ponga. Pues, por lo menos no voy a enfadarlo mucho porque si no vamos a empezar a no hacer negocio. El país pasaba lo mismo, el país había fondos de, de Arabia Saudí eh, dentro de, de prisa, en el rescate del país han entrado toda el capital, perdón, todo el capital de la derecha. Eh, George Soros tenía otro fondo de inversión que era dueño del de 15% del país. ¿Yo me voy a creer lo que diga el país de estos temas cuando está vinculado a este tipo de... de, de, de. Evidentemente no. O Entonces, sea, eh, Por eso, hay que ver un poco, ya digo, la sexta, el, la sexta es lo mismo, ¿no? además es antes de tres ahora ¿eh? y también mantiene esos negocios eh, que inició Rouge en, eh, en Qatar y en, en Oriente Medio. Ya digo, la información existe, la información está, pero eh, nadie puede dedicarse más de dos o tres horas al día a e intentar buscar información veraz, porque, evidentemente, nuestro tiempo da, da para lograr. Primera idea, las revueltas fueron absolutamente planificadas. Segunda parte del mito, las revueltas fueron pacíficas. Vamos a verlo. Muchas veces eh, es interesante, y ya, ya he comentado varias veces me he referido a Libia, igual que a, a, a, a, a Ucrania, de hablar incluso de Venezuela ¿eh? Eh, de, en estos días... Eh, ...hay muchos paralelismos que eh, eh, se esté jugando en, en otras cosas ¿no? ...pero eh, a veces es interesante saber qué ha pasado... ...en situaciones eh, similares para tener una idea... De, ...de cómo se organizan estas cosas... de ...ese guión preestablecido... ...bueno, eh, tenemos el caso de Libia... ...el caso de Libia porque no puede servir para algo? ...porque ya ha pasado más años... ...porque ya hemos visto qué han hecho Libia... ...en qué ha convertido Libia... Yo, yo conocía la Libia anterior a, a, a la guerra y era, conociendo a varios países de, de Oriente Medio, del Magreb, era un paraíso, pero en, en muchísimo sentido. Eh, eh, aquí se habla mucha gente que está peleando por una renta básica y la renta básica, llamémosla como, como quisiéramos, pero ya estaba instaurada. La gente, eh, tenía pues, Las casas eran prácticamente gratis, la energía era prácticamente eran gratis, la educación era gratuita. Las mujeres tenían eh, políticas eh, eh, de discriminación positiva específicas para ellas en los transportes, en la universidad, en, en un montón de cosas. Eh, Gaddafi, pues, podía ser eh, todos los trabajantes que, que quisiéramos, como quisiéremos, lo quisieran vender, etcétera, etcétera. Pero bueno, Gaddafi está bombardeando a ese pueblo, eh, sale pacíficamente a, a, a pedir democracia. Y entonces pues hay que machacar Libia. Bueno, ha pasado el tiempo, nos hemos dado cuenta de que eso, en eh, que, que se han convertido a Libia y empezamos a tener información eh, que fluye eh, en, en medios de comunicación habituales. Mirad, en mi página web está colgado, el líder de la revolución de Libia dice en una televisión libanesa ...que sabía que Gaddafi no había bombardeado a nadie de su pueblo... ...no había bombardeado a, a civiles... ...no había bombardeado manifestaciones... No había... ...pero que bueno, que como le interesaba... Por, eh, ...para que le apoyaran en, en Occidente... ...pues que no dijo nada... ...y que lo dice ahora tan tranquilamente. Peor todavía. Eh, el Parlamento Británico... ...hace un, una comisión de investigación... Eh, para ver qué había sucedido eh, o de los errores que había habido en la guerra contra Libia. Y el informe se publica creo que hace cuatro o cinco meses y dice lo siguiente. Gaddafi no bombardea a su pueblo, eso es un cuento. Y segundo, la gente que se levanta no es gente pidiendo democracia, sino que son integristas, yihadistas y terroristas. ...eso lo dice un informe que está publicado... ...que se puede bajar del Parlamento Europeo... ...que lo tengo en PDF por aquí guardadito. Claro, eso te lleva a pensar en, en, en muchas cosas... ...te lleva a pensar en que eh, lo que nos están contando aquí... ...también puede ser, si no es justamente lo mismo. Hay, hay un caso muy claro... ...si te, os ponéis a buscar la hemeroteca... ...las revueltas en Siria empiezan los viernes... ...después del rezo de la mezquita, el rezo principal... De, de, de la semana musulmana. Esas mezquitas habían sido pr previamente cooptadas, compradas por los países del Golfo, esos países de Arabia Saudí fundamentalmente y de Qatar, desde donde se le da el apoyo religioso para poder iniciar una guerra diciendo que la gente que no sean de tu confesión suní, ortodoxa, no sé cuánto, tienen no tienen derecho a vivir. Eso lo escribe un imán eh, wahabista de Arabia Saudí, y, o igual que dice que pueden violar a las cristianas, que lo hizo también en su momento, y eso es, eso va misa, entre comillas, y, y se hace ley. Entonces, esas mezquitas eh, fueron compradas durante años atrás por Arabia Saudí y por Qatar y algunos países del Golfo. Y perdonadme, pero eso mismo está sucediendo en algunas zonas de Marruecos. Cuidado, porque hay mucho dinero que están metiendo la, la gente del Golfo ...en desarrollo de carreteras, puentes, puertos, etcétera, etcétera de la zona... ...pero también, a cambio, están metiendo su corriente suní, Guajavista, etcétera, etcétera, etcétera. Y si alguien cree que una mezquita integrista se está llamando a la democracia... ...y a salir a pelear por la democracia, es que no sabe, no tiene filtros mentales para, para decir... hostia, aquí lo que se está tratando es justamente de extender el integrismo. Y claro, si, si nos creemos que estaban pidiendo eh, reformas democráticas... Pues eh, podemos decir que, joder, mmm, en Siria ha habido varias reformas democráticas. En Siria ha habido varias. Eh, se ha restado una constitución, ha habido varias elecciones. Y resulta que en las últimas elecciones, tras las últimas elecciones, se ha creado un gobierno de concentración nacional, eh, con varias de los que se presentaron, y entre ellos hay dos partidos comunistas que, eran, que son de la oposición y que están gobernando. Cuando se dice es que hace es que falta un gobierno de concentración para salir de él. Otra, la Constitución lo único que decía, si sí, pues a ponerle pega, es que eh, no permitían a, a partidos creados en el exterior o de gente que llevaba más de 10 años viviendo fuera de, de, de Siria que se presentaran. El resto estaba abierto. Eh, hubo observadores internacionales. Obviamente, Estados Unidos dijo que, en fin, que, que no, no se había podido votar en muchos sitios, porque el Estado, el Ejército Libre Sirio controlaba algunas zonas. Pero a mí, cuando me llegaron los datos del Líbano, de, de las elecciones, yo me quedé hecho polvo ¿por qué? porque eh, refugiados que habían huido del país habían votado masivamente por Assad, donde Assad no tenía el control de lo que sucedía allí pues decía hostia, pues si esta gente, que son los que han salido votan a, a, a Assad, eh, los de adentro ¿qué ha pasado? porque ha pasado? que el 80% de los, de los votos fueron, fueron para el, el gobierno podemos evidentemente ponerle cautela y podemos poner, pues la situación de guerra no es una, la mejor situación para hacer una elección pero, evidentemente, ha habido reformas democráticas, se han prometido, se han hecho algunas, se han ejecutado algunas y, además, eh, están abiertas otras. Seguimos un poco. Vamos a ver eso, eso de pacíficas, de, de revueltas pacíficas. Las revueltas empiezan en marzo de 2011 y empiezan en Derá, en una zona del sur muy cercana a Israel. También es casualidad. Bueno, pues… Eh, el imaginario occidente, de Occidente dice que en 2012, como había machacado a los pobres manifestantes, entonces tienen que tomar las armas. Hostia, 20 de marzo de 2011, en Derad, asalta, se asaltan los juzgados, se queman decenas de coches, se, asa se asalta eh, en la sede del partido BAS, que era el partido único que había en ese momento, un régimen a lo mejor parecido, vamos a llamarle al cubano, eh, socialista, etc. Se, se, pero nacionalista eh, árabe, pan árabe. Se asalta a la sede del BAS y se mata a siete policías. El primer día. Aquí estamos diciendo que, que pasa un año hasta, hasta que eh, la gente que, que toma las armas. El primer día matan a siete. Nos vamos a La Taquia. Eh, otra ciudad que bueno, ahora está bastante más tranquila o que está muy tranquila. Quemas de comisarías, quemas de, de empresas de, de, de telecomunicaciones, quemas de vehículos, hay manifestaciones. El 10 del 4 de 2011, fijaros eh, lo absurdo de la situación, eh, los yihadistas, los de Al Qaeda al principio, los de eh, Estado Islámico después, cada vez que matan a alguien, hacen un, un, un asesinato, lo graban en vídeo. Esta gente lo grababan con móviles chungos y los del Daesh lo grababan con móviles, o sea, como, oye, a veces con 10 o 12 cámaras, o sea, que, que con, con gurúa y no sé qué, ¿no? cuando quemaban a alguien o tal. Bueno, pues el, la que se considera la primera persona que mata a la oposición, eh, que ejecuta a la oposición, eh, en, y grabada en un vídeo, estamos hablando de, de mayo. Luego, eh, también en ese, en ese mismo mes, se ejecuta un brigadier, un brigadier general en la ciudad de Homs, eh, Abdo y se mata a dos hijos menores y a un sobrino. ¿Por qué? Porque eran güitas. ¿Qué es ser alawita. Alawita es una rama del islam, eh, nada integrista, mucho más abierta, eh, mucho más tolerante y más cercana al chiismo eh, que al sunismo, eh, que los sunitas son los de Arabia Saudí, los del Golfo, Cuba y compañía, y los eh, chiitas, vamos a llamarlo, hablando rápido, eh, la gente de, de Irán. Bueno, simplemente matan a este hombre no por nada, por ser del gobierno, obviamente, pero por ser eh, alawita. Y el 27 del 4 se hace un funeral en Damasco ya por 15 policías que asesinan a estos rebeldes pacíficos. Que a mí me cuenten que las revueltas no fueron violentas hasta 2012, que es el, el, el cuento chino que nos llevan contando de, este, de esta historia. En junio, 120 policías, etc. Los policías en Siria no estaban, no estaban autorizados a llevar armas, solo llevaban porras. Y durante eh, el inicio de la revuelta. No se, le, ...no se les permite, a pesar de que están muriendo... ...no se les permite portar armas... ...y eh, no es hasta meses después cuando el tema empieza a, a cambiar... ...porque este ya es un tema de, de, de pura defensa. Lo que decía, siempre pongo una pildorita... De, de, ...de un medio de comunicación... ...en este caso es un periódico de Israel... Eh, ...de... Eh, ...bueno, la fecha que me lo bajé era el 31 del 12... ...pero la fecha... Eh, es el 21 del 3, que coincide con lo que yo decía antes del día 20 del inicia de la revuelta en la ciudad de Derat. Siete policías asesinados, edificios quemados en la protesta. El primer día de la revuelta. O sea que, eh, imaginaros que en España, en Madrid, eh, vamos a una movida de 15M en el Parlamento y matamos el primer día. Siete policías, eh, quemamos el Parlamento, no se cuánto. Y ahora eh, le negamos a la policía el derecho a la autodefensa, ¿no? que, que es lo que se pretendía o lo que se ha pretendido durante mucho tiempo hacer la Siria. Bueno, eh, seguimos avanzando para no ir demasiado lento. Mito tercero, una guerra por la democracia. Ya hemos visto que, que lo, la gente que salía de la mezquita no pedía democracia. Ya hemos visto que lo hacían, estaban preparados desde antes, ya hemos visto que eran violentas, ya hemos visto que esto no es una guerra civil… ¿Cuáles son los motivos reales de la guerra? Pues son, no hay uno. Eh, Todas las la guerras son procesos complejos y hay mucho, muchos intereses que confluyen y que se superponen. Primero, eh, para algunos dicen que, que Siria tiene la, la mala suerte de estar en una situación geoestratégica muy importante porque es el puente entre Europa y Medio Oriente. Claro, Qatar y Arabia Saudí... ...quieren vendernos su gas a los europeos... ...somos consumidores de gas... ...pero ese gasoducto tiene que pasar necesariamente por Siria... ...¿qué sucede? Pues que eh, Rusia también le interesa vendernos eh, su gas... ...como lo está haciendo ahora... ...claro, Estados Unidos, que ha hecho con Ucrania?... ...¿por qué le interesaba cortar Ucrania?... ...porque cortar Ucrania y hacer una revolución árabe... ...una revuelta de la primavera... ...que aquí se llama eh, revoluciones de colores... ...en Ucrania es para cortar para que Rusia no pueda vender eh, petróleo eh, a Alemania... ...y fundamentalmente a Europa del Este. Rusia se busca otro boquete, que ahora mismo lo va el, el South Stream, creo que se... ...no, el Turkish Stream, el, el gasoducto turco, que tiene que pasar por Turquía... ...ahora que se han hecho medio amigos, y tiene que pasar por Siria. Hay una guerra de gasoductos que Arabia Saudí, con Estados Unidos y tal, quiere eh, que pase por Siria... ...y Rusia, que es amigo de Siria desde hace, hace mucho tiempo, pues quiere que le pase por allí. Ese es uno de los primeros y principales motivos de la guerra... Pero también eh, durante mucho tiempo Estados Unidos ha pensado que tiene que gastar demasiados recursos en controlar el Oriente Medio y que necesita eh, el mapa que hicieron los colonialistas de Oriente Medio por volver a pintar otro. Y volver a pintar otro donde no haya ningún país potente que pueda hacerle sombra fundamentalmente a Israel, que es el gallo de, de, del corral. Y, y hay que, para eso hay que cortar eh, lo, los grandes países de Oriente Medio en unos cachitos más pequeños. Entonces vamos a hacer un país kurdo en un sitio, vamos a hacer un país sunita en otro, un país chiita en otro, etcétera, etcétera, etcétera. Curiosamente, lo que el ISIS o el Daesh o el Estado Islámico ocupó de Siria y de eh, Irak, esa zona de Mosul hasta Raqqa, era lo que Estados Unidos en su nuevo mapa había llamado Sunistán. Y parece que el Sunistán eh, lo estaba llevando a cabo, el Daesh, como otra casualidad de la vida. Bueno, esto no me lo invento, está también eh, este motivo de la guerra, que era una guerra por y para Israel. Israel está participando en la guerra, proporcionando armas, proporcionando, eh, medicinas, eh, hospitales a los yihadistas que acá cerca de su frontera, miles de personas, ha creado un problema médico eh, real, eh, denunciaron hace una semana, pero además eh, Hillary Clinton dijo, vamos a hacer esta guerra para ayudar a Israel, porque eh, Israel mantiene ocupado el cacho de Siria que no quiere devolver, ...y Siria sigue pidiendo que, que, que el volar es suyo. ¿no? Y bueno, el, el juego geoestratégico que mencionaba Rosa antes... ...es una guerra contra Rusia y contra China. ¿Por qué? Rusia... O sea, Estados Unidos tiene mil bases militares en el mundo... ...para controlar los recursos naturales de todo el mundo... ...pero Rusia tiene fuera de, de su terreno una base militar. ¿Dónde está? En Tartus, en la costa de Siria... ...y desde luego la ha reforzado, bueno, ahora ha hecho otra, esa eh, es una base naval y ahora ha hecho otra para, para la guerra, para, para ayudar a la guerra, una base eh, para la aviación. Es una guerra contra Rusia porque es uno de los pocos países que todavía sigue siendo afín a Rusia y una guerra contra China, porque China en 2013 anuncia su nueva ruta de la seda, que es una autopista... Eh, de, de, ...para barcos, para aviones, para trenes, para carreteras... ...para vendernos todos los productos hacia Europa. ¿Y por dónde pasaba eh, esa ruta de la seda? Pues básicamente muy cerquita de Palmira, en, en los diseños que hay. Entonces, lógicamente, eh, Palmira fue otro de, lo, de los objetivos del de, de isis ...y que parecía que cortaba esa ruta de la seda... Ya lo comentamos en varias ocasiones, es una guerra religiosa entre sunitas y, y judíos, con el apoyo de los judíos, contra chiitas y laicos. Aquí hay una alianza entre Arabia Saudí e Israel, entre Qatar e Israel, que en teoría parece que son enemigos declarados y tal, y están luchando juntos en Yemen, están luchando juntos en Siria, están luchando juntos en Irak. Eh, el gobierno de, de Siria era un gobierno laico, como el de Libia. O sea, donde se podían profesar todas las religiones, donde podía haber una mezquita al lado de una iglesia, donde, donde podía haber judíos, donde podía haber absolutamente cualquier tipo de confesión y donde no había ningún problema religioso. Mirad, para afirmar lo que digo, entrar en televisión española, buscar españoles por el mundo y buscar españoles en Siria. No sé si era en Alepo, Damasco, etc. o españoles en Siria. Ahí está cómo se vivía en Siria antes de la guerra. Eh, eh, un crisol de, de, de culturas, de civilizaciones, donde se vivía bastante relajadamente, a pesar de que el gobierno no fuera de la democracia, obviamente, al, al estilo eh, occidental. También es una guerra religiosa. Y, sobre todo, eh, ahora mismo Siria, después de haberse cargado a Libia, es el, último, el único país de la zona que es independiente de las políticas de la OTAN. Podéis mirar eh, qué pasa con Jordania, qué pasa con Egipto, qué pasa, etcétera, etcétera, etcétera. todo está controlado por eh, la política de exterior norteamericana, por Israel y, obviamente, por la OTAN. Bueno, voy corriendo un poco más. Esos son los motivos de la guerra. No es una guerra ni humanitaria, ni una guerra por la democracia. Por rebeldes moderados. Si, si acordáis de lo que decía Sor Guadalupe al principio... Decía que los rebeldes moderados no existe ni han existido jamás, que eso es un invento de Occidente. Mirad, eh, la foto que he escogido tienen todas muy malas mala ideas, no las he comentado, pero la primera era una manifestación pro-gubernamental, eh, con la foto de, de Assad de millones de personas, cuando la, la manifestación de era eran dos o tres mil personas, y había 2 millones, eh, eh, para que viera un poco la... Pero esta foto es absolutamente... Eh, eh, porque aquí hay un líder del ejército sirio libre, un líder rebelde moderado, que le saca el corazón a, a un soldado que acaba de matar, se lo saca y se lo come delante de su gente para darle ánimo y fuerza. Esta gente eh, va hasta el culo, perdón, por la expresión de captagón. Captagón es una anfetamina, que eh, básicamente el tráfico lo lidera eh, Arabia Saudí, han cogido algún príncipe saudí que venía de, de Inglaterra cargado de, de estas pastillas y que los vuelve auténticamente en Mahara y los prepara para la guerra o para hacer este tipo de, de atrocidades. Bueno, rebelde moderado. Eh, yo cuando debatía con, con gente eh, favorable a, o que estaba denunciando ese cerco de Alepo o esa no sé qué, decía, por favor, dame un solo grupo de rebelde moderado que pueda haber... ...en Alepo luchando, dime uno, solo uno. O Entonces sea, decía, mira, eh, este de grupo, mira, este es el que come corazones, ...no, este es el que mata a niños palestinos porque dice que son chivatos... ...y, y le corta la cabeza en, en vídeo, este, te voy a un vídeo de lo que hacen. No hay ningún nivel de moderado, en principio, en un principio... ...hay gente que se, que se suma a, a, a la revuelta, de una manera, porque, bueno... ...porque podía pensar que, que eh, era algo eh, que podía ser interesante... para avanzar a otro tipo de gobierno... Pero no hay rebelde moderado. Eh, eh, eran cuatro desertores del ejército que eran pagados con dinero eh, eh, saudí, con dinero eh, americano, con dinero catarí, porque le habían prometido que iban a ser los jefes del nuevo gobierno. Y eso, eso son los rebeldes moderados. Eso eh, a los dos o tres días los rebeldes moderados, cuando ven que no les apoya no sé quién, se pasan y se van a Al-Qaeda, se van al ISIS, se van al Estado Islámico y les da igual. O les venden todas las armas que hay en América, les regala, o pues dice, hostia. Bueno, eh, decía Eugenio García Gascón, ese periodista de, de público que está viviendo en Jerusalén la mayor parte del tiempo, que la mayoría de los rebeldes moderados, de los que inician la Revolución, eh, entre comillas, claro, están en los cafés de Turquía podridos de dinero. ¿Que te daba a Estados Unidos cinco tanques, dos blindados y no sé qué? Bueno, se los vendo a Al-Qaeda, me voy con las perras y me voy a Turquía. Ahí están los rebeldes moderados que, que había en, en, en, la, en los cafés de, de, de Turquía, Mirad, el, el ejército sirio libre, que es quien, quien están vendiendo un poco como rebelde moderado, sobre todo al principio, y ahora están intentando recuperar, lo monta Abdel Hakim Belhá, que era el, el miembro de Al Qaeda en Libia. El, los papeles de, de búsqueda de ese hombre por el FBI están todavía colgados en internet. Eh, eh, estuvo en las cárceles de Libia y bueno, el hijo de Gaddafi lo suelta a un acuerdo para que los yihadistas estén tranquilos y no se buscado. Y al final eh, es el gobernador de Trípoli, el gobernador militar de Trípoli, y es el que crea el ejército sirio libre, que supuestamente era el ejército de los demócratas. Ahora veremos alguna foto Bueno, en el 2012 Wikileaks dice que si hubo alguna vez rebelde moderado, en 2012, eh, eh, en el, eh, un año después de empezar la revuelta, ya no había rebelde moderado. O sea, que, que, que, bueno, no lo dice Wikileaks, o sea, lo, lo dicen eh, los responsables de Norteamérica en, en, en esa guerra. Mira, está Bueno, fijaros, esto es curioso. Eh, encontré eh, un tuit de Robert Ford diciendo... Un tío lo decía, hostia, ¿pueden negar que la mayoría de los rebeldes moderados estaban directamente eh, apoyados por el, por el Estado Islámico o por la nurra que... ...que trabajan conjuntamente, etcétera... dice Robert Ford, es el que desata la guerra... ...absolutamente no lo niego... E ...incluso lo ha criticado en 2013, 2014... ...o sea, que eh, Robert Ford... ...el, el colega que, que inicia la guerra... ...sabe que su rebelde moderado... ...era lo mismo que Al Qaeda... ...y lo mismo que el, el ISIS... En fin, bastante... Eh, ...indicativo... ...bueno, y aquí tenemos... ...a, a varios de los terroristas libios... ...con algún periodista británico... en Hermandad y, y, y armonía, eh, cuando eh, vienen a, a crear el, el ejército sirio libre eh, apoyado por Estados Unidos. Digo con dos miembros de Al Qaeda, Mati al-Harati y Abdel Hakim Belhaj, eh, que es este de barba que tiene el chamarillo este así delante. Eh, una cara bastante conocida en la historia. Bueno, los rebeldes moderados no quedaban, eh, no existían, pero sin embargo, cuando Rusia entra a bombardear a los terroristas, de pronto empiezan a florecer como zeta. No, este es rebelde moderado, ¿no? Este es rebelde moderado. ¿Para qué? Eh, eh, diciendo que, o rebeldes moderados o civiles, ¿no? Que es como decía Estados Unidos. En Alepo había muchos rebeldes moderados, pero nadie era capaz de decir ningún nombre de ninguna facción de, de, de ellos, ¿no? Y de nuevo vuelvo a, a Gascón, a Eugenio, eh, que decía que los rebeldes moderados en, en Siria no daban ni para llenar un campo de fútbol. O sea, es un terreno de juego, o sea, no ni no, siquiera un, un, un campo de, de, de deporte completo. ¿Qué pasa en qué Estados Unidos? Que, que para la estrategia norteamericana los rebeldes moderados eran absolutamente vitales porque tenía que apoyarse en alguien para justificar eh, su invasión y su historia. Entonces, ¿qué ha pasado ahora con los rebeldes moderados? Pues que eh, Estados Unidos ha cogido a los kurdos. Eh, ...y le ha sumado a 7 8 estrenados en Jordania... ...y ha montado las fuerzas democráticas sirias... ...para volver a seguir contando la misma milonga desde de, de, el principio... ...pero eh, evidentemente no han, eh, no han existido... ...mira, los rebeldes moderados... ...ya he dicho, han degollado en vídeo eh, ...no niños, mujeres, hombres... Come, ...le comen el corazón a sus víctimas... ...se coordinan con el ISIS, se coordinan con Al-Qaeda... ...le venden sus armas... ...se pasan en bloques de un grupo a otro... ...ya lo había diciendo... ...y al final no hay ni uno que persiga una democracia... ...sino todos quieren un régimen integrista, extremista... ...de tipo medieval, eh, como bueno, si son pagados para Arabia Saudí... ...imaginar, por la rama más radical de Arabia Saudí... ...donde eh, no hay votaciones, donde las mujeres no, no, no son... ...se duda que tengan alma, no sé qué... ...como, como pasaba aquí en la, en la Edad Media, donde no pueden conducir... ...donde la, la matan por brujas y le cortan la cabeza... ...son los que le enseñaron a cortar la cabeza a los del Isis, con sus espadas etcétera, etcétera, ¿no? Como mismo los amigos de nuestro eh, rey emérito, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, voy eh, rápidamente el mito del gobierno contra el pueblo, que ya hemos visto en, eh, en Libia fundamentalmente. Y aquí lo que se trata es decir de cuando matan a mis terroristas, pues voy a decir que son mis civiles. Eh, hay estudios de alguna ONG alemana que dicen que eh, de los yihadistas que han luchado en Siria en todo este tiempo, 160.000 son extranjeros. Extranjeros. Eh, por ejemplo, chechenos, eh, los rusos hablan de que hay más de 5.000. Rusia está defendiendo, o sea, estos chechenos cuando se, se, se acabe la guerra o se vayan y vuelvan a su tierra, van a estar haciendo atentados en Moscú, porque, porque ellos han jurado lealtad al Estado Islámico, pero es que hay dos mil al menos eh, uigures que son una rama, chinos, que también, China que están eh, luchando, no, no son chinos los rasgados, es de una etnia absolutamente también musulmana, que están luchando eh, allí, que cuando vuelva a China eh, van a seguir haciendo eh, lo mismo, ¿no? O sea, ya que se han formado, etcétera, etcétera. Bueno, pues, eh, todos esos 160.000 no es que estén allí ahora, porque eh, entre las decenas de miles que han muerto, los que han regresado, etcétera, eh, se puede, puede que hay 40 o 50.000 extranjeros todavía allí, ¿no? Bueno, eh, ¿cómo se convierte a, a un terrorista extranjero de un civil sirio? Pues, obviamente, generando ese consenso publicitario con pues, esa propaganda de los medios de comunicación. Eh, perdón. El problema es que las fuentes que tenemos eh, son fuentes malas. Eh, son fuentes... En la época. ¿qué periodista había en Alepo para decir que se había machacado a, a la población civil? Los cascos blancos. ¿Quiénes son los cascos blancos? Pues miembros de Al-Qaeda, o sea, tengo miles de fotografías, decenas de fotografías donde se ve a un tipo eh, vestido de Al-Qaeda, degollando a un niño, por ejemplo, y luego eh, ese mismo vestido con un casco blanco, eh, salvando gente de las bombas A esta gente le hemos dado, entre comillas, otra vez, le hemos dado un Oscar. O sea, el documental que ha hecho Netflix sobre los cascos blancos tiene un Oscar. O sea, es más... Eh, los cascos están pagados, entre otros, por George Soros, etc. Están fundados por un militar eh, del Reino Unido eh, afincado en Turquía y, y los nombraron como posibles eh, candidatos al Nobel de la Paz. Obviamente sería una barbaridad que se lo, que se lo hubieran dado, pero lo intentaron, eh, lo intentaron. La otra historia, el otro chiringuito donde sale la información, que siempre escucharéis, han matado a 50 personas, según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Hostia, qué nombre más bonito. Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Mira, pues es, no es un observatorio, es ¿eh? una persona que observa en todo caso. No es sirio, está en Inglaterra y de luego no, tra no trata sobre de, de derechos humanos, es un observatorio, es, o sea, es una herramienta para fomentar una guerra humanitaria. De un tipo que está, un tipo, y, eh, y una persona que le ayuda con temas administrativos, recibiendo dinero de, de Reino Unido, de otros países de la Unión Europea y de Estados Unidos, para eh, decir que el Gobierno está matando a miles de personas. Yo recuerdo cuando el senador de sitio, al principio, se le pidió decir, hostia, pero como dices que han muerto 500 personas machacadas por una bombardeo de Azar. Danos los nombres. ...se resistían a dar nombres... ...no, no, ¿para qué? De lado, no, no. ...y de pronto dan los nombres y empiezan a salir... ...bueno, lo que hicieron al final fue coger una lista telefónica... Eh, ...seleccionar el grupo de nombres y publicarlo... ...cuando la gente que se ve en la lista es esa... ...no, yo estoy vivo, no, yo estoy vivo... ...o sea, esto era el Observatorio de Ciri ...y esto es el Observatorio de Ciri de Derechos Humanos. ...o sea, quien se crea cualquier cosa que diga... Eh, ...según el Observatorio de Derechos de Derecho Humano... ...pues pensar que eso es un cineguito de un tipo... ...de un agente eh, eh, pagado por la inteligencia por el mi 6 eh, y, que está, y que no está ni en Siria, eh, sino que está en un pueblecito de la afuera de Londres. Y evidentemente la, pre, la prensa corporativa ya ha dicho eh, que Qatar, pues, acciones eh, o fondos de Sorbo, fondos de Arabia Saudí, eh, en Prisa, en la sexta, eh, en público, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo eso se arma una desinformación. Eh, ...que es eh, necesario porque cuando hoy empieza la guerra... ...primero tienes que mandar a, la, a, los, a los batallones mediáticos... ...a los batallones de la prensa antes de empezar a tirar tiros... ...cuando ya has creado esa, eh, esa cobertura que este hombre no tiene de Assad o, o Gaddafi... ...o tiene derecho a vivir porque es un asesino, porque no sé cuánto ...entonces en ese momento ya puede empezar la guerra... ...no como pasó en Irak, que no se quería nadie, nada... ...y entonces pues se quedaron, eh, la gente se, se, se echó encima, ¿no? Bueno, quería tocar un poco el, el tema kurdo, porque eh, dos de los grupos que, que me invitan, eh, el PC Izquierda Unida, pues tiene mucha afinidad con el, el Kurdistán, y yo quería decir eh, tres palabritas muy breves sobre los kurdos. Mirad, los kurdos estaban con el gobierno sirio, con su gobierno, de hasta el año 2013. ¿Qué pasa en 2013? Que eh, les prometen, si luchan contra con Estados Unidos contra el gobierno de Assad le prometen un país en el norte de Siria eh, esto no solamente lo hace Estados Unidos sino que lo hace Francia, perdón, sí, Francia y Turquía el ministro exterior de Tabutoglu eh, y, y, un, y el ministro, eh, un ministro francés se reúnen con los, con los kurdos le dicen que si cambian de bando ...te vamos a regalar un Estado, Como ha pasado más o menos en, en Irak? Pero fijaros ahora, podemos tener toda la simpatía del mundo hacia los kurdos... Eh, ...a la lucha que están haciendo sus mujeres, que están absolutamente emancipadas... ...que eso no pasa en ningún sitio de, de, del mundo árabe... Eh, podemos, ...nos encanta la revolución de Rojava, una revolución primero comunista... ...y ahora se ha hecho ecoanarquista... De ...comunitaria, eh, absolutamente asamblearia, muy anarquista, etc. Pero fijaros, el censo de Siria de población kurda en el año 62 era de 190.000 personas, hoy es de 2 millones. ¿Qué ha pasado? ¿Se han reproducido exponencialmente? ¿Cómo? Pues no. Cuando Turquía empieza la represión kurda, decenas de miles, centenares de miles de personas abandonan el Kurdistán turco, que es donde está el 50% de los kurdos del mundo, y se van a Siria. Hafez el-Assad, el padre actual de, de, del actual presidente, los acoge. Les da cobijo, y les da cobijo en el norte, en el norte de, de Siria, más en la zona más cercana a Turquía, porque piensan en volver en su momento. Bashar el-Assad, el actual presidente, les da la nacionalidad, le otorga la nacionalidad en 2011, y ahora cambian de mando y piden que le den un, un, un país. Y le den un país en zona, en, en la zona eh, que ni siquiera ha sido jamás Kurdistán en Siria. O sea, ¿Qué derecho tienen a unos recién llegados que tienen 40 o 50 años aquí en seguir un Estado propio? Ninguno como con todas las simpatías del mundo hacia esa lucha, hacia esas mujeres hacia esas ancianas que en Kobane fueron el último bastión de defensa eh, eh, si el ISIS llegaba al final de la ciudad y que tomaron las armas viejecitas de 80 años con sus calabnicos eh, eh, con todos nuestros miles de respeto a, hacia eso, no tienen ningún derecho a proclamar un Estado en, en Siria, en todo caso en todo el Kurdistán y en todo caso en Turquía, pero ¿qué pasa? Turquía de la OTAN evidentemente eh, no es fácil, mirad en el tratado de Severs, en 1920, se define que es el Kurdistán eh, en todo el mundo, Turquía, Siria, Irak, Irán, Irán y Armenia. Fijaros las dos esquinitas mínimas que el Kurdistán oficial tiene en Siria, el piquillo eh, del, del noreste y un poquito en, en el norte, ese es el Kurdistán histórico eh, de, de Siria, o sea, imaginaros que ahora mismo están pidiendo desde la S de Siria un poquito más para arriba una línea recta, una tercera parte del país lo está apoyando Estados Unidos. Eh, claro, es una revolución magnífica anarquista, pero Estados Unidos le es da las armas, Israel le da las armas. Eh, vamos, vamos a tener cuidado, o sea, si era anarquista era antiimperialista, etcétera, etcétera. ¿no? Son contradicciones que, que las podemos hablar, pero ese era el. el ...el terreno oficial del Kurdistán, que la mayoría está en Turquía... ...¿qué quiere Erdogan, el loco de Erdogan hacer con los kurdos?... Monto un Estado en Siria y mandó a todos los que pueda para allá... Ha ...hecho a todos, los, a todos los kurdos turcos y que se vayan a Siria, ¿no?... ...esa es la manera de solucionar el problema kurdo, desde luego... ...no, no, es, digo, no, es, no está comentando la foto, pero es la última diapositiva... Eh, ...para que veáis un poco qué va, qué, qué va a pasar en el futuro, qué puede pasar en el futuro... Eh, eh, esta foto sí le voy a comentar porque de hace tres días o cuatro días. Esta foto es de Isleb, cuando eh, los terroristas son expulsados de cualquier sitio, los mandan siempre a una ciudad que se llama Isleb, a una provincia que es donde están la mayoría de los lo opositores, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues esta manifestación se produjo hace unos pocos días y vemos una bandera de, eh, de Extremadura, como una estrella, que es la bandera de los rebeldes, de ejército sitio libre, al lado de una bandera de Al Qaeda que es la bandera blanca al lado de una bandera del Daesh que es la bandera negra con esta mano siguen trabajando juntos los moderados con los no moderados y siguen intercambiándose piezas de un momento a otro vale qué va a pasar en los próximos meses mira hoy eh, después de los acuerdos de, de Astana el ejército sirio ...se ha convertido en una verdadera pisonadora ...que está machacando a todos los terroristas en todos los frentes... ...el acuerdo este ha llegado a una zona de distensión... ...en, la, en las cuales eh, no hay terroristas de los hebis, ...por así decirlo, no hay terroristas oficiales... ...de Al-Qaeda o del Estado Islámico... ...sino gente que se mezcla con los terroristas que son yihadistas... ...pero que, bueno, que, que no amenazan a Occidente... ...entonces, eh, ahí eh, se ha decretado zonas de, de paz, de momento, al menos... Y eh, se han quedado muchos soldados libres que están yendo a todos los frentes de batalla. Entonces ahora mismo el ejército sirio está reconquistando a saco eh, todo... El, el, el Estado Islámico le quedan días eh, para que caigan eh, las dos ciudades que le quedan importantes, de Iresor y, y Raqqa. Eh, Raqqa la, creo que la van a liberar eh, con el apoyo kurdo y de Igresor eh, lo, los sirios con el apoyo de, de la milicia de Líbano con lo de Hezbollah. Cuestión de, de nada. De igualdades tiene los días contados en Siria. Al Qaeda yo creo que le puede quedar un poco más, porque, a ver, eh, Donald Trump en su extrema locura, eh, es verdad que quiere retirarse de, de muchos conflictos de, y dedicarse a, a los problemas internos. Y es verdad que, que, ha, que ha conseguido que Arabia Saudí no apoye al brazo político de los yihadistas, que son los hermanos musulmanes, y que a pesar de haber mandado el último cargamento de armas que, que Obama tenía comprometido, no va a comprometer ningún envío más de armas al Estado Islámico ni a ni al Qaeda. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que queda Francia, queda eh, Reino Unido y, y bueno, y un poco Arabia Saudí. Qatar qué ha hecho? Eh, la jugada de Rusia ha sido inteligentísima. Que voy a vender. ...el 15% de mi mayor petrolera, Gazprom... ...que es la que está haciendo el gasoducto hacia Europa... ...y Qatar va a cobrar por el 15% de todos los beneficios... ...que Rusia tenga de envío del gas a Europa... ...entonces Qatar ya ha cortado el... ...no, no oficialmente, ha cortado el apoyo a, a los yihadistas... ...y Arabia Saudí está en proceso... ...entonces queda por ver... Eh, ...Inglaterra y, y Francia... ...que Francia vive una época neocolonial brutal... Inglaterra, que a pesar de los pesares, pues sigue, sigue jugando ese papel. Pero eh, yo digo, solamente ellos dos no van a poder mantener la guerra en mucho tiempo. Pero ¿qué, qué, está, qué ha sucedido? Como, los, eh, como el gobierno de, de Assad va a recuperar prácticamente todo su territorio, Estados Unidos ha empezado a meter comando en el norte con los kurdos y en, desde Jordania para intentar coger algunos campos de petróleo es ¿Para qué? Pues para que cuando se haya algún acuerdo y no se tenga que sentar una mesa, pues dirá a Estados Unidos pues yo quiero meter esto en el gobierno, yo quiero que esto se vaya, no sé qué. La estrategia era, era decir, yo con mi al con mi Estado islámico y mis yihadistas, consigo controlar media Siria y entonces al final nos vamos a repartir esto y vamos a romper el país en cinco cachos. Al final, eso no creo que pueda suceder. Lo de los curdos es una auténtica barbaridad y parece que hay ciertos acuerdos entre bambalinas, pero eh, lo cierto es que... El ejército va hacia Jordania a saco, pero a kilómetros y kilómetros eh, diarios. Eh, curiosamente, la gente que está, en las brigadas populares de, de Al-Shabi que vienen de Irak, eh, se van a encontrar en la frontera y Estados Unidos ha dicho que, que como toque a su ejército sirio libre, los que están por allí, los va a bombardear. De hecho, ya ha bombardeado al ejército sirio. Y han dicho los rusos que cuidadito, que no lo bombarden otra vez, que entonces eh, va a haber problemas. Entonces, no sabemos qué va a pasar, pero puede que haya un incontotamiento potente ahí. Y cuando eso se acabe, nos queda Idleb, que al final cogerán a los terroristas, la mitad nos los mandarán a sus países y la guerra podía acabar, podría acabar eh, este año si no pasa nada extraño. Entonces, bueno, eh, veremos si al final el país acaba partido un cacho o veremos si al final la victoria es eh, absoluta y no tienen que pagar ningún precio por ello. En fin, eh, o, como comentaba antes con alguno de, de vosotros, eh, este es el mapa de cómo está el, eh, el país en estos momentos. Lo amarillo es lo, lo kurdo, lo rojo es eh, lo gubernamental, lo verde es eh, la oposición yihadista y lo negro es eh, el Daesh. Eh, como comentaba, la parte negra, esto de este mapa es de ayer. Eh, la parte negra que, que equivale a Estado Islámico es mentira, me explico. Eso es un desierto, y está deshabitado. Lo que hay son dos carreteras y un par de ríos, eh, que en la cuenca de los ríos hay varias ciudades. Pero lo que está en rojo eh, es el setenta y tanto por ciento de la población de, de Siria. Mientras que creo que el 15 o el 20 o el 18 por ahí era la parte que tienen eh, los kurdos. ...vamos a llamarle kurdos turcos... Y, ...y lo que queda en manos de los rebeldes... ...pues es la provincia de isle y un poco del sur... ...pero esta parte del sur también es de, otro desierto... ...lo que queda es la parte que está pegada a Israel... ...porque Israel eh, no deja eh, que acaben de machacar un poco a sus terroristas... ...y les da apoyo desde, eh, desde el volán... ...pero ya digo... Mmm, ...la guerra tiene visos de acabar eh, pronto... Y, y puede quedar en guerras de baja intensidad, en atentados terroristas, pero yo creo que a Alicia, eh, le quedan tres telediarios y a Al-Qaeda, si le quedan cinco, ya, ya estoy diciendo mucho. En fin, eh, muchas, muchas gracias por, por haberme soportado y, y si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, pues cuando queráis. O sea, si me han de tu que, que es eh, líder eh, turco eh, de situación comunista eh, o incluso de Rojava, de la revolución libertaria, gente super, super, muchísimo más presentable que, que los basales. Pero eh, yo creo que, que con todas las contradicciones del mundo hay que hablar de todo, y eh, hay que no, no tener miedo a, a hablar de todo y por eso eh, he sacado a colación el tema kurdo aquí, sabiendo que es un tema político y por eso escribí. que creo que no hay que oírle a nada, que si son nuestras contradicciones, pues habrá que sacarlas y habrá que eh, limpiarlas de todo. ¿no? Bien, hay un tema que lo recorre realmente todo, ¿no? Eh, tanto en el cristal, como en Siria, sí, como, como, como en Irán, comunidad, como en Turquía, todo el alrededor, y es el, lo que bien has descrito como el reparto del mundo por la potencia imperialista. Fundamentalmente es ese es el problema principal que tenemos en el mundo. Es eh, Estados Unidos el enemigo principal que tenemos en el mundo y es siempre el, el principal instigador de todos los conflictos que hay fundamentalmente en, eh, en los países donde hay donde, donde llevarse eso. Y yo creo que entrar en, en profundidad, en profundizar, en lo mismo que de atrás, en sí que habrá que entrar, pero los principio principal el que tenemos el pueblo el mundo en el... Estados Unidos de potencia perfecta totalmente de acuerdo Mira, todos los años se hace una encuesta de percepción a nivel mundial de cuál es el país que es el mayor riesgo para la paz del mundo. Todos los años gana por absoluta goleada Estados Unidos seguido de Israel. Todos los años esa encuesta la hacen una serie de institutos demoscópicos en muchísimos países a la vez con unos mismos parámetros y, y se publica, bueno, evidentemente el país no la publicará o, o el APC no la publicará, pero, pero se, puede, se puede encontrar. Eh, obviamente Estados Unidos está detrás de esta guerra, como he demostrado con los papeles de Wikileaks, con las declaraciones de su dirigentes, Wendy Clark, eh, Hillary Clinton, etc., está detrás de esta guerra y está detrás de las guerras de Ucrania y está detrás de prácticamente eh, todas las guerras. Yo quiero, eh, efectivamente, hay una potencia imperialista eh, que ella introdujo antes, Rosa introdujo antes, eh, la situación previa a la Primera Guerra Mundial y que desembocó incluso en la segunda. Después de, de, de, de, de la caída del mundo de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, eh, 89 y 91, creo, respectivamente, eh, el Departamento de Estado su, su gente, Francia Fukuyama y compañía, dicen que vamos a vivir ahora en, en un mundo pacífico, democrático, donde no va a haber ningún problema, etcétera, etcétera, etcétera, porque ya ellos, el capitalismo había triunfado y el liberalismo había triunfado y ya no había nadie que le pudiera hacer eso. Yo eh, era un mico de esa época, escribía algo contra Fukuyama en, en su momento, con 18-19 años, eh, diciéndole que, bueno, que los sujetos revolucionarios a lo mejor no eran los del Este, sino que podían ser los países del Tercer Mundo en eh, zonas como África, eh, Sudamérica y, y Oriente Medio, y que ese sujeto revolucionario seguiría moviendo la historia. No era el fin de la historia que proclamaba eh, Fukuyama y el, y el Departamento de Estado. Y creo que, bueno, que eh, ya Fukuyama ha tenido que... A su, a su propia teoría, pero eh, Estados Unidos ha sido el dueño del mundo absoluto desde la caída del muro y la desintegración de nuestro Soviética. A mí cuando empiezan los que nosotros llamamos niños a decir, no porque es que ni, la, ni, la, ni el imperio ruso ni el imperio norteamericano, no, no hay dos imperios, o sea, eh, Rusia ha estado eh, perdiendo eh, toda su zona de influencia desde la caída del muro, a pesar de que había acuerdos que decían lo contrario, que la OTAN no se expandía nunca hacia los países del este, que nosotros incumpliendo absolutamente todos todo lo, los tratados que se firmaron de la OTAN con, con, con, con, con, con Rusia ya. Y Rusia está, ha sido cercada por un grupo de, de, de bases militares muy potentes, países del este, países de, en Asia, etc., de los cuales nosotros participamos eh, el curso antimicidio. Que no es, que eh, olvidaron notablemente eh, eh, que no es un escudo defensivo, es un escudo ofensivo. El escudo antimisiles está en la base de derrota y, y, y significa que si Rusia es atacada con misiles nucleares, al tener el escudo antimisiles en rota a Bulgaria, en Polonia, etc., no va a poder con, eh, eh, contrarrestar ese ataque. ¿Qué pasa? Que la disuasión nuclear, que ha, que ha mantenido el mundo en una paz relativa durante muchos años, el que quiere decirle, se la carga. Entonces Estados Unidos está en una posición de, de fuerza para decir, ahora le voy a atacar y le voy a cargar a Rusia. O hay una, una potencia eh, dueña del mundo, pero está en franca decadencia, porque Rusia ha vuelto a la cabeza y porque China, sobre todo porque China, eh, tiene un poder comercial en una economía ahora más potente que la norteamericana en algunos parámetros. No tiene eh, un ejército acorde con ese poder. Tiene, pero poco a poco se está dotando de él. Entonces, estamos viendo que el mundo unipolar, presidido por Estados Unidos, está tocando a su fin, pero Estados Unidos se está resistiendo, obviamente. Eh, ¿Y quién le pueden hacer esa sombra? Eh, Rusia, eh, obviamente un poco, pero sobre todo China. Y las la instituciones económicas como los BRICS y lo que se está apuntando. Ahí. Ahora, hace unos días Estados Unidos ha diseñado su propia ruta de la celda para competir con la China. Sí, esa es la guerra, la guerra ahora. Pero, pero no podemos, cuando hablamos de, de decir, ni Rusia ni Estados Unidos, a mí me parece ni nada, muy bien, pero que hay una potencia que tiene mil bases repartidas en todo el mundo y otra potencia regional que tiene una base. Eh, las comparaciones son, son odiosas, ¿no? Que no nos guste. El capitalismo de Putin y el capitalismo de Trump. Esa es, esa es la otra. Sí, pues, quisiera hay una dimensión que la idea de cine casi aparece y me parece que es francamente reseñable. Que es la perspectiva del derecho internacional. Aunque parezca mentira, las normas de los Estados que existen. Hay algunos países que la pasa por datos de uso, pero, pero existe. Y fundamentalmente existe la Carta de la Nación de y fundamentalmente existe en su artículo 2, 4 y 3, de de que prohíben el uso uh, la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Y hay un país que sistemáticamente viene usando la fuerza y viene amenazando a, amenaza a los demás que son los Estados Unidos. Hay un país que la Corte del Tribunal Internacional de Justicia, el único país que ha condenado por actividades terroristas, es precisamente a los Estados Unidos como consecuencia del apoyo a la actividad paramilitar de los contra de Nicaragua. Y... Hay también un estatuto de la Corte Penal Internacional que califica como crimen de agresión el mero hecho es de financiar la actividad militar contra otro Estado. Y eso, sean a de moderados, sean terroristas y idealistas, eso lo están haciendo Estados Unidos, lo están haciendo Francia, lo están haciendo Gran Bretaña, Tunía, Qatar, Arabia, etc. En el caso de Siria actualmente, y lo han hecho, eh, y lo han hecho eh, en otros países como Yemen. Entonces, la dimensión del derecho internacional como un conjunto de normas que regulan las relaciones entre los Estados y, y que califican este tipo de comportamientos como crimen de agresión, eh, creo que debiera sacarse más a colación por parte de quienes eh, trabajan este, este tema. Y decir que. Recuerdo, sobre todo gracias a Chomsky, las memorables palabras del juez Robert Jackson uh, en, el, cuando, en el tribunal de Nuremberg, con motivo del enjuiciamiento de los grandes criminales nazis en las que vino a decir que el crimen de agresión se diferencia del resto de crímenes contra la humanidad en que en sí competia y reúne todos los demás crímenes y es justo este crimen de agresión que se define en el artículo 8 del de estatuto de la Corte Penal Internacional en el que está incurriendo los Estados Unidos y, este, y no solo los Estados Unidos sino el mismo Mariano Rajoy y que por ejemplo el día 4 de abril cuando se lanzó el ataque norteamericano contra la base... Siria, que precisamente se utilizó uh, la base de rota, el apoyo que el viernes de esa semana dio el Consejo de Ministros a, a este ataque y el reconocimiento que realizó el portavoz del gobierno de que se había partido precisamente de la base de rota, convierte también a Mariano Rajoy en un criminal de guerra de la misma naturaleza de Abnar y de Bush y, y, y de la misma naturaleza. Observo que estas dimensiones de la discusión apenas se usan y creo que francamente podrían resultar eh, bastante interesantes a la hora de desenmascarar a, a, a esta auténtica carrera de criminales de guerra con que hoy nos tenemos que, que lidiar la humanidad. ¿no? Lleva, lleva toda la razón, del el mundo del principio de no injerencia es una de las bases de, del derecho internacional y Estados Unidos lo ha vulnerado en esta guerra y en otra, otras vidas de guerra. Ha estado bombardeando Siria durante eh, más de un año en solitario, bueno, con su coalición que, que creó absolutamente ilegal para intervenir allí y durante también curiosamente casualidad de la vida en el tiempo que Estados Unidos estuvo bombardeando sola con sus aliados el ISIS no, se, no paraba de ganar más terreno y, y conquistaron Palmira, conquistaron un montón más, más de sitios y les pasó lo mismo con caer. Mientras los pilotos americanos eh, denunciaban que los bombardeos que hacían contra Siria no lo hacían contra los terroristas porque tenían órdenes de no hacerlo así, salió en el New York Times publicado, en un movimiento, está en mi página web puesto, y se dedicaron a destruir la infraestructura del país para que no levantara cabeza. En eh, muchos años, como dijeron con Irak, vamos a, a hacer retroceder 500 años al país después de nuestro bombardeo y algo parecido pretendían hacer eh, con, con Siria. Y lleva toda la razón del mundo el, eh, que el derecho internacional de no se toca mucho, pero yo creo que casi casi es porque estamos tan acostumbrados a que se viole y a que eh, la gente que se salta al derecho de internacional acabe siempre impune y que solo se la aplica a los países pobres y a los dirigentes y de los países pobres que, que no creemos, vamos, yo al menos no. Fe en es que nadie iba a llevar a Obama al premio Nobel de la Paz, a, a un consejo a la Tribunal de la Haya, a la Tribunal de la Internacional, para decirle: ¿qué ¿Es usted un criminal de guerra por la lucha con los drones o por la guerra de Afganistán o por la guerra de, de, de Siria? Eh, ojalá viviéramos en un mundo donde no se aplicara la ley de la selva y el derecho internacional fuera una. se, se respetara como debiera. Pero, en fin, evidentemente es una dimensión importante y. y por bueno, eso hay que, eh, creo que hay que denunciarla, como hizo García en la ONU, eh, como hizo Chávez en la ONU, etc, etc. Y bueno, mira cómo, cómo acabaron, ¿no? Eh, Ahí tiene eh, la palabra. Bueno, yo solamente iba a preguntarle si tenía alguna información sobre el supuesto ataque con armas químicas, con supuestas armas químicas que motivó luego la agresión que ese señor Adillo de la base... Mira, la y... eh, eh, información es toda. Eh, lo que no hay información es que digan que fue un ataque químico. Eh, se presentó un boquete de 10 centímetros en el suelo eh, en el pavimento eh, como prueba y justamente los ingenieros del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es uno de los más potentes del mundo, con la fotografía y con lo que vieron con la, los vídeos, dijeron ¿no? que, era primero, era un ataque hecho de una bomba lanzada desde tierra, no desde el aire, y, eh, y no correspondía las imágenes vistas con lo que se había hecho. ¿Por qué? Porque el gasarín es que, el que supuestamente se había aplicado. El gasarín tiene una tasa de permanencia en el medio ambiente de varios días. O sea que si yo veo a una persona muerta con gasarín media hora antes o una hora antes y voy como médico a ayudarle, ¿no? inmediatamente muero. Y la gente estaba tocando a esos enfermos. Eh, mascarilla, con una mascarilla de tela de, de, de los chinos eh, y sin ningún tipo de, de así, y las cosas que veían, eh, la gente que estaba afectada decía que más bien parecían drogados eh, que afectados por, por, por salir. Eh, no hay ninguna prueba, ninguna prueba eh, que diga, de hecho, Estados Unidos quiso atacar antes de que se hiciera la investigación eh, porque eh, Estados Unidos iba tan mal a Trump en, el, en la escena eh, nacional, que tuvo que inventarse una historia internacional para ganar eh, cierto prestigio en el país. Y lo ganó. Eh, ¿Cómo fue? Eh, montó un ataque de bandera falsa, ya hay la Alta Cida la han pillado grabando otra, otro ataque supuesto químico, lo tiene grabado para soltarlo en el momento que, que sea necesario, y, y prácticamente todos los ataques, el de la Bouta se demostró a ver, el la Bouta fue el ataque químico gordo que provocó que Obama iba a atacar eh, iba a matar a los barcos para allá, etcétera etcétera eh, al final otra monja, ángeles de la Croix demostró que los niños que habían aparecían muertos allí habían sido secuestrados dos semanas antes en zonas alagüistas los habían matado, lo habían drogado, lo habían envenenado y lo habían puesto allí para que grabaran el ataque químico porque la monja esta, tenía gente, eh, eh, y, o sea, un montón de sitios, consiguió los nombres y apellidos y los padres a los que los niños habían sido secuestrados, etc. O sea que prácticamente detrás de cada masacre eh, de, de, de, si se acusa al gobierno, si espera una semana, dos semanas, empiezan a aflorar imágenes, datos científicos, etc., que demuestran que todos son montajes. No sé, recuerdo la matanza de la panadería. Los pobres iraquíes, asirios, eh, que no tenían pan, se van a comprar pan porque abren la panadería y los buenos eh, a sacan una bomba de barril. Hostia, pues eh, alguien coge el vídeo completo o grabado. ¿de alguien no, probablemente eh, eh, uno de los ejércitos más gordos del ejército sirio que tiene un montón de infiltrados en, lo, en los terroristas. Habían grabado lo que había pasado. Un, cap, un una cuartel general de los yihadistas es atacado por el ejército. Eh, ya van corriendo unos tíos y a comprar pan y se ve un tío que viene con un montón de pan y empieza a mojar la, el pan, el pegajón del pan en la sangre y empieza a montar la manifestación espontánea, no sé qué diciendo que ha matado a gente sin líder en la panadería está grabado usted. pues como eso, lo que quiera está, y básicamente está todo larguero, pasa que no sale los medios